Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que también es muy interesante que es sobre cómo eh, volar desarrollando la meditación Ya tengo varios videos sobre esto mi video más famoso, cómo aprender a volar con 5.5 millones de visitas pero eh, mucha gente no sabe cómo meditar bien porque la meditación es la base para obtener cualquier poder extrasensorial y psíquico. Eh, es muy importante hacer este ejercicio de la meditación correctamente. Lo primero que tengo que decir es que se necesita muchísima paciencia. Yo les recomiendo que comiencen haciendo, dando pequeños pasos como por ejemplo empiecen a hacer respiraciones profundas, inhalar y exhalar, lo básico, eh, tienen que desarrollar mucho su paciencia, en unos momentos les voy a estar mostrando cómo meditar correctamente, eh, con lo que, que lo que ustedes tienen que hacer y cómo a través de esta meditación eh, con el tiempo eh, en menos de seis meses Ustedes van a poder lograr levitar y eventualmente van a poder eh, volar por los cielos hasta que aprendan a controlar eh, su, su ki, ¿no? La meditación es una ventana, es una puerta, eh, es una herramienta más que nada que nos sirve para controlar nuestra energía vital. Eh, también a esta, a esta energía en el Medio Oriente se le conoce como ki. Eh, muchos, estoy seguro que muchos conocen esta palabra la hemos visto en, eh, en series los que son fanáticos de, del anime de Dragon Ball Z estoy seguro que lo han visto en esta serie es muy famosa la palabra ki pero en realidad no viene de esta caricatura sino que viene de la filosofía oriental entonces si sí es verdad eh, se pueden hacer muchísimas cosas con el ki eh, puedes eh, hacer esferas de energía, bolas de energía o lo que se nos conoce en inglés como sideballs. Eh, y luego también voy a estar enseñando cómo hacer una seaball y en cómo ustedes tienen que empezar a activar su, su ki en las manos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la seaball y ahorita vamos a continuar eh, hablando sobre cómo ustedes pueden desarrollar meditación para aprender a volar. Le, para hacer la cibul tienen que juntar sus manos tal como lo ven en pantalla al principio ustedes no van a poder hacer la Seabull de, de inmediato eh, lo primero que nada es eh, empezar a sentir la energía tienen que eh, concentrarse eh, ma mantener sus manos estáticas y van a empezar a sentir hormigón esto no, como les digo, no les va a salir a la primera, háganlo una vez eh, una vez todos los días durante 15 o 20 minutos junto con su ejercicio de meditación que les voy a recomendar. Eso es lo que quiero que hagan. Ya ahorita vamos a pasar al a ejercicio de, de meditación y que con eso voy a, fin voy a estar finalizando este video. Eh, yo les recomiendo que si ustedes quieren desarrollar poderes psíquicos eh, y si ustedes quieren poder volar, eh, de hecho es así como levitan los monjes de, del Tíbet, practiquen la meditación todos los días. Sé que puede ser eh, desesperante al principio, pero eh, tienen que acostumbrarse. Empiecen por, por cosas pequeñas, eh, como primero en la meditación tienen que empezar a, a, estando en la clásica posición de la meditación, tienen que empezar a relajar todos sus brazos, eh, todas sus piernas, hasta que ya no sientan su cuerpo. Cuando ya no sientan su cuerpo, es ahí cuando ya su cuerpo eh, se va a, pues van a dejar de sentirlo y van a empezar a entrar en un estado de trance mental. Ya cuando entren en sus trance ustedes van a entrar a un estado que se le conoce como el cuarto estado. El cuarto estado es un estado eh, que es en, no es ni el, ni el estar soñando, eh, ni es estar eh, completamente dormido. ¿no? Eh, cuando ustedes logren entrar en el cuarto estado, es un estado en el que ustedes, ya lo expliqué en un video, pueden empezar... A, a mover su cuerpo y levitar ese es el cuarto estado es un cuarto estado ya lo he explicado en un video sí entonces eh, básicamente miren para que les quede eh, claro el cuarto estado es cuando tú eh, estás soñando pero despierto es decir, no estás dormido y ese es el cuarto estado ese es el eh, y cuando ustedes están, eh, están despiertos eh, despiertos pero están soñando es ahí cuando tú tienes el control absoluto de tu cuerpo y puedes empezar a volar puedes empezar a levitar porque tienes el control de tu cuerpo totalmente puedes hacer lo que quieras eh, con él sí entonces vamos a intentar entrar en este cuarto estado a través de los días de los meses les le sugiero que sean muy pacientes y si tienen la paciencia necesaria lo van a lograr. Pero si ustedes tienen algo que se llama fe, entonces ya tienen algo ganado. Ya lo tienen ganada esta batalla y lo van a poder eh, lograr. Si no creen en esto, no les va a funcionar. Por eso es muy importante que tengan fe y que crean en esto. Bueno, eh, ahora sí, vamos a ver cómo meditar correctamente. Para que ustedes puedan volar. Vamos allá.